Muy buenas. Si estás aquí es porque probablemente necesites identificarte en alguna administración pública, ayuntamiento, Dirección General de Tráfico o Hacienda y todavía no tienes algún certificado o clave. Clave es una herramienta que nos permite identificarnos en todas estas administraciones y Hacienda, como siempre innovando, ha incluido una nueva forma de darse de alta sin tener que salir de casa, que es a través de la videollamada. En este vídeo vamos a ver cómo hacerlo y cómo una vez que está dado de alta poder utilizar la nueva aplicación de clave Pin. El primer paso que tenemos que hacer es ir a la aplicación de Google Play y buscar clave, que en la lista de aplicaciones nos aparece la primera clave Pin. Pulsaremos la opción de instalar. En mi caso ya tengo instalada sería abrir y lo primero que aparece es esta ventana en la que nos dice que esta aplicación te permite acceder a los códigos PIN del sistema de identificación y firma clave PIN, pero que hay que estar registrado previamente. Es decir, que antes de poder empezar a utilizarla tenemos que registrarnos en la dirección que nos pone a continuación. Esa dirección podemos verla en esta web. y en la dirección de la página tributaria, donde lo que nos permite es dar el registro en clave, registrarse en clave. Eh, hasta ahora, la forma de registrarse en clave podía ser o utilizando un certificado DNI electrónico, si se tiene es directo, pero hay muchas personas que no tienen o las claves del DNI electrónico o no tienen un certificado de la FNMT, por ejemplo, y entonces la única alternativa que hay, que podéis verla en, en este otro vídeo mío anterior, la única alternativa que había era a través de una carta, es decir, se hacía una solicitud y a los 4 o 5 días se recibió una carta de Hacienda. Ahora hay una forma muchísimo más rápida, que es la que vamos a ver, vamos a verlo a través de la ayuda, eh, porque lo que nosotros hacemos es elegimos registrarse en clave, nos va a pedir introducir el DNI o el, o el NIE y la fecha de caducidad y nos va a dar en la siguiente ventana esta opción que es muy importante, que sería la primera que nos envíe una carta al domicilio fiscal que está registrado, que sería la tradicional, pero es esta de hacerlo a través de videollamada. ¿Qué es lo que hacemos? Pues si queremos hacerlo a través de videollamada, nos va a hacer la videollamada a través de Zoom. Vemos, esta sería la primera parte de la carta, y si queremos hacer el registro por videollamada, que sería esto los siguientes pasos. Pulsaríamos, nos da las instrucciones de cómo configurar la videollamada, esta videollamada solo está disponible en el horario de lunes a jueves de 9 a 2 y pulsando continuar lo que nos hace es configurar Zoom y eh, una persona de, de Hacienda pues nos hará una serie de preguntas para validar nuestros datos y conseguiremos tener nuestra clave. A partir de ese momento, al tener clave con la información que nos den, nuestro DNI estará activado para poder acceder a clave, a clave PIN a través del teléfono móvil. Volvemos entonces al teléfono móvil y pulsaríamos aceptar, indicando que ya nos hemos dado de alta en clave por cualquiera de los métodos anteriores, o el DNI, o el certificado del FNMT, o a través de videollamada, y nos pide nuestro DNI. Introducimos en el móvil el DNI. Y pulsamos aceptar. Nos pide una segunda validación de la fecha de validez del, del DNI. El sistema de selección de fecha quizás es mejorable porque nos hace desplazarnos por el calendario hasta que encontremos nuestra fecha. En mi caso, hasta el 2028. Y una vez que tenemos la fecha y el tenéis, pulsamos aceptar. Nos da la opción de usar la huella si nuestro teléfono nos lo permite y nos dice que configuremos una contraseña o un patrón de desbloqueo. Ahora en mi pantalla está saliendo el patrón de desbloqueo del teléfono. Y nos ha enviado un SMS al teléfono que hayamos dado de alta. Como veis ha llegado en, en el mismo momento. Pulsamos aceptar. Y me pide que introduzca el pin que ha llegado. En la pantalla de mensajes puedo ver el código pin, que en este caso es M y Latina y V. Como veis nos da 9 minutos 30 segundos para introducirlo. M y V y Aceptar. Continuar. Con esto, ¿qué hemos hecho? Se ha activado este dispositivo para el clave PIN asociado a mi DNI. Dice, a partir de este momento recibirán este dispositivo el PIN que se solicite para acceder al trámite que desea realizar en cualquier administración pública que esté asociada con clave PIN. Recuerde que solo puede, usar, solo puede estar activo un dispositivo y si tenía activo otro dispositivo, este se habrá desactivado. Y por último, si había solicitado un PIN antes de activar el dispositivo, ya no será válido y debe volver a solicitar otro PIN accediendo al trámite que desee realizar. Bueno, con esto nos deja listo nuestro teléfono con continuar. Como me dice, actualmente no dispone de un PIN válido. Acérquese al trámite que desea realizar, identifíquese y pulse a obtener PIN. Verá automáticamente el PIN obtenido en la pantalla. Vamos a ver un ejemplo. Podemos acceder a la página de la DGT para ver los puntos. Consulta tus puntos de la DGT. Vemos que hay una parte de la ventana donde pone acceso al servicio con clave. Pues eso es lo que tenemos, clave, y dentro de clave, la clave PIN. Y en este momento se asocia con la ventana de clave, donde, repito, tenía otro vídeo donde aparece descrito toda esta información. Accedemos a clave PIN y pulsamos en obtener PIN. Vemos que en mi móvil aparece rápidamente esta clave, sin mensaje ni nada. Inmediatamente me dice que ahí durante 10 minutos es el tiempo que está activa me conecto a la web y escribo el pin una vez escrito pulso acceder y ya me ha llevado directamente a la información de mi clave podemos ver ahora en el móvil que nos indica también que el pin ha sido utilizado a la hora que ha sido utilizado por lo que tenemos correctamente instalado clave PIN y lo hemos usado en una administración. Se puede utilizar en todas las administraciones, en bueno, muchas de ellas, por ejemplo, en, en Hacienda, en el Ayuntamiento de Málaga y en, en muchos ayuntamientos es, es posible. Pues nada, espero que este vídeo le, le haya sido de utilidad y le haya ahorrado bueno, pues algún viaje a alguna oficina de registro al poder hacerlo en casa a través de la videollamada. En este vídeo hemos visto la nueva posibilidad que ofrece Hacienda de darse de alta en clave a través de videollamada, aunque sigue pudiendo hacerse a través de certificado de DNI o incluso recibiendo una carta en el domicilio. Luego hemos visto la aplicación nueva de clave PIN donde recibiremos el PIN en tiempo real cuando nos conectemos a alguna administración y espero que este proceso pues, sirva para que puedan relacionarse de forma electrónica con, con sus administraciones. Si sí, les ha gustado el vídeo, le pediría que se suscribiera y que pusieran un, un like.